Mi nombre es Andrea Ramírez López, soy estudiante de física de octavo semestre en el octavo semestre de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La elegí, elegí física, porque en preparatoria entendí la importancia de la ciencia y el impacto que esto tiene en la sociedad. Y en cuanto a personas que me inspiraron, la primera fue mi profesor de física de la preparatoria, del primer año de preparatoria. Él me, me metió esa espinita por la, la física y por la ciencia en general, pero también me metió a olimpiadas y a concursos. <risa> y, y pues no me fue tan bien, pero gracias a esos concursos y olimpiadas pude conocer a los que ahora son mis profesores. Este, en aquel entonces ellos nos entrenaron para, para las olimpiadas y ellos me terminaron convenciendo mmm, de una forma yo creo que, que no sin querer queriendo, de, de unirme a la carrera, de estudiar y dedicar esto, dedicarme a esto en mi vida. Y otra parte muy importante fue que también en la preparatoria, ya que dejé lo de las Olimpiadas, dije, pues ¿cómo me convenzco de que sí quiero esto? O sea, ¿qué, qué es lo que es? me va a hacer decidirme sí por sí? Y entré a trabajar a un museo de divulgación científica, eh, no formal, que se llama ZigZag aquí en, en Zacatecas y ahí fue donde terminé enamorada de, de tanto la divulgación científica como de la ciencia y, y decidí dedicarme a la física En lo personal, ahorita me interesa muchísimo el estudio del universo principalmente la aceleración que esto está teniendo y, y pues y bien, en resumen es eso <risa> En mi universidad pues no es lo único que se, que se estudia, ¿verdad? O sea, hay áreas de todo, desde cuántica hasta física, matemática, estudio de materiales y aplicaciones. Ahorita traen muy de moda los superconductores y, y las aplicaciones del estudio de materiales para celdas solares. Entonces, está variado. No sé si lograré una diferencia un antes y después en mi área, pero sé que dentro de mis objetivos y logros futuros está la idea de visibilizar... Eh, el trabajo, investigación, aportaciones que las mujeres hacían, bueno, hicieron, hacen y harán este, en la física y en la ciencia básica en general. Este, ahorita me interesa a mí el universo y su aceleración, pero, pero nada me asegura que no quiera cambiar este, de su tema o, o hasta de rama de la física en un futuro. Solo sé que tengo un objetivo muy claro, que es o sea, visibilizar eh, el trabajo que han tenido las mujeres durante todo este tiempo en la ciencia. Ok, eh, Como idea principal, para que la comunidad STEM crezca. Este, y si la comunidad este, crece en número y calidad, pues el beneficio es que hay más desarrollo y evolución para que el humano pueda seguir creciendo, ¿no? Eh, pero además como mujeres creo que tenemos el deber de tomar y hacer notar el lugar que hasta hace relativamente poco teníamos en este, en estas áreas, en este mundo. Porque pues se tenía la idea de que las ciencias, la ingeniería, la tecnología, la matemática, era solo para hombres, solo ellos podían, no tenían la capacidad de hacerlo. Y pues claro que no. Este las mujeres de, del pasado fueron ignoradas, este, se les quitó la oportunidad de aprender, de conocer, de enseñar, de investigar y las que sí si tuvieron la oportunidad no fueron reconocidas o no del todo y pues siento que tenemos una deuda con ellas, una deuda histórica con esas mujeres donde nosotros podemos ayudar a pagar y donde podemos dar lugar o dar pie a que otras niñas se quiten el miedo principalmente a estas áreas y, y entonces ellas puedan entrar a este mundo para, para que siga aumentando el conocimiento, la diversidad y las aplicaciones de este conocimiento con el bien común de seguir ayudando a la humanidad ¿Pues es tan floja, este, trabaja más, quítate el miedo a trabajar y quítate el miedo a las matemáticas y porque, bueno, sí, las matemáticas no muerden, no seas miedosa y te puedes equivocar, todos nos equivocamos y nadie nació sabiendo todo esos serían los consejos que me daría a mí yo de la secundaria, la prepa A mí yo de hace seis meses A mí yo de ayer ¿Inspirador, inspirador? No sé Pero les diría que no tengan miedo a las matemáticas, ni a la ciencia, ni a la ingeniería eh, Ustedes no deben ser ni bonitas ni tontas O sea, no, no midan su valor en esos dos parámetros que la sociedad nos ha impuesto eh, el valor que ustedes tengan solo va a depender de de su de sus actitudes y los valores este, que ustedes vayan teniendo de su ética de su, Sí, de su ética más que nada este No va a recaer en su apariencia, no tiene que recaer en su apariencia Y, y el conocimiento no las va a hacer ni menos bonitas, ni menos... Aceptables. o sea, el conocimiento y la inteligencia, lo único que van a hacer es ayudarlas a entender mejor el mundo en el que viven y eso les va a facilitar mucho la vida, las va a ayudar a entender el mundo en el que las rodea y en el cual viven y ya, aprender es muy divertido, <risa> sí dale, sí cuesta un poquito en matemáticas, pero de ahí en más entendemos el mundo en el que vivimos, yo creo que, que con esos sí. Así. ¿Sabes? <laughs>